Señores, estamos de vuelta aquí en Los Osobrosos. Quiero saludar a todas las personas que están. Hay una persona de Estados Unidos que nos llamó. Eh, por favor, escríbeme para saber quién eres. Y, para y un saludo. saludo, un saludo a todas las personas, a todas la, las personas de los barrios, Pueblo Nuevo, sí. San Vicente, Los Rieles, eh, ¿Todos Vista los al Valle, Gregorio Luperón que la gente está activa. Y no solamente eso. Los ¿no? vecinos de ese gente te... en agua, la gente de Pimentel, la, la... gente en agua, La gente que son fijas de nosotros, la gente de las Terrenas, la Samaná, terena, Samaná que son fijas con nosotros. sin frío con nosotros con el programa, Hay fuego en Salcedo, ahora mismo. Ya, no se prende soy... este programa, el este programa es demasiado visto, Dios mío. <risa> el rating Willy es Hierro, Nuestro amigo Willy, Willy Hierro. Willy Hierro nosotros. Que siempre está activo que, de que, Willy, que no, no sé si vive el programa ayer porque ayer lo pusimos eh, pusimos a Henry Hierro. Eh, ahí estaba Willy, se veía, porque fue Willy estaba eh, o jovencito, jovencito, es Willy. La gente, sí, la aunque tú no creas, era Willy. Eh, <ríe> eh. Señores, <ríe> tenemos un invitado especial aquí, un promotor artístico. Eh, del del persona, movimiento. Del cinco, movimiento, psicosé, eh. un joseador un joseador yo lo digo un joseador El señor... Moreno Barbita. Marbita. Moreno Barbita. ¿Cómo tú ah, estás, Moreno? Está bien, Moreno, bien, tú, bien. Tú, tú, tú te ves como un tipo de, de, de la izquierda. Yo soy izquierdo, naturalmente yo soy izquierdo. De, de, de, no, pero de la izquierda. No, no, de izquierda. nada de eso. De la izquierda de los nah, revolucionarios, republicanos. Nah, no, tú so... no eres seguido de Che Guevara. Ese <risa> era de los míos míos. <risa> bueno, tú no eres de Che Guevara, ni nada de eso. Nada eso. Ni tiraste piedras, ni pusiste la promotor, es una Mucha piedra con los chapaquitos. en diciembre. No, es el promotor. Buenas tardes, modelo Barbita. Buenas tardes a todo, a todo el pueblo de San Francisco Macorís, más sus zonas aledañas. Gracias por la invitación a Telenor. Eh, barbita eh, muchas personas eh, te conocen como que tú trabajas con los movimientos artísticos. Eh, ¿Cómo tú ves el movimiento de San Francisco Macorís urbano? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Está activo? ¿Le ha ido bien este año? ¿Cómo tú lo ves en este 2019? Bueno, este año, gracias a Dios, ¿me entiendes? Le ha ido a toda la mayoría de los nuevos urbanos, ¿me entiendes? Yo lo estoy moviendo. O sea, pero hasta ahora, hasta ahora, gracias a Dios, todo ha salido perfectamente bien este año. Ya para el año que viene vendrán cosas mejores que lo que sucedieron en el año 2019. Pero que, pero, pero, pero tú dices que han, le ha ido bien. Pero en qué sentido le ha ido bien? Ellos han pegado un tema o qué? O, Cómo le ha ido? No, chavical. lo que pasa tú sabes que para tú pegar un tema aquí, la mayoría de ellos no hacen lo, lo suficiente esfuerzo para pegar su tema. Entiendes? Porque tú, tú grabas un tema, sacas un video y el video no se mueve para ningún otro lado. Hay muchos que usan su inteligencia. pero que deciste en las redes sociales, baby. Por parte. eso te... Ok, pero te estoy diciendo, uh -huh. ese es el punto. En las redes sociales, tú puedes dejarte saber quién tú eres, pero tú tienes que invertir. Ok. No solamente de que en el pana tuyo, el pana de tu pana, de tu mamá, de tu primo. No. Tú tienes que salir de aquí, del pueblo. ¿Entiendes? Buscar otra frontera. ¿Cómo tú buscas frontera? Invirtiendo tu dinero, como tú dices, en otras redes que a nivel nacional, la mayoría de los dominicanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se puede ver mejor, pero pero solamente si tú lo inviertes. Okay. Eh, tú estás de acuerdo con lo que está sonando mucho ahora en el Movimiento 5C. ¿Qué es de cobrar por cada presentación de los artistas urbanos de aquí? Yo lo veo negativo a eso. porque. ¿Por como qué? Genesis, me, me preguntó Génesis, ¿qué artista de aquí tiene un tema pegado? Okay. O sea, a un artista se le puede ayudar con algo monetario. pero tú no me un, puedes, aporte, un, un aporte. Un aporte. Tú no me puedes decir a mí oh, que tú me tienes que pagar tanto. No, nada de eso. Porque el, el, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuál es el sueño de un nuevo talento? ¿Cuál? Vale. Subir a encima un de una tarima. O cantar en televisión o cantar en una discoteca. Ya para eso, ya tú, ya tú le pagas. Ese es un pago tuyo. Porque el sueño tú solo estás haciendo realidad. Porque de mi parte, yo he invitado a varios artistas de aquí, nuevos urbanos, que tienen su manejador, y lo que me dicen, oh, tienen que pagarme tanto. no bueno, tienen temas pegados ellos. Entonces, es que yo le pregunto, ¿cuántos temas tú tienes pegado? O sea, ¿cuántos temas te suena afuera de aquí de Macorís? En cualquier, clase, en cualquier otra emisora. Si tú no tienes un tema pegado, tú a mí no me puedes exigir dinero. Yo simplemente te estoy dando lo que yo hago. Mi apoyo. ¿Para qué? Para que vean tu artista, que lo reconozcan. Para ti, Moreno, en el año 2019, ¿cuál es el ponente de aquí, de San Francisco de Macorís, tú crees que hicieron su trabajo bien para ti? Hay varios. Un top 5, da 5 años. ¿Estás hablando de aquí dentro o de los que están fuera? Bueno, de aquí es de, de San Francisco de Macorís. San Francisco. De San Francisco. Los que viven aquí. No importa que si viven fuera. No importa si viven fuera. No importa si viven fuera. No importa si viven fuera. No importa si viven fuera. No importa si viven fuera. No importa si No importa si viven No, viven no, fuera, no, no, no importa Capuchino no vive aquí, pero eh, de aquí. Pero claro, si tú te preguntes, yo Coge cinco, top cinco. Top cinco ahí. ¿no? Incluyendo lo que viven afuera. Claro. O sea, claro que sí. Bueno, eh, está, está Capuchino, Está Cappuccino. Está Andy D., uh -huh. que lo veo que está, ¿me entiendes? Eh, está Joan Joe. MV5. MV5. ese es lo tuyo. Sí, mío, mío, mío. Eh, me falta uno. Eh, ya. <risa> Son cuatro, no no hay más, no nada. hay más. No, que me acuerde no... Entonces, ¿qué pasa con la mayoría? Con la mayoría, porque no se ayudan. ¿Por qué tú crees Son que...? Son para los muchachos. Exacto. Pues ellos... No, no, pues no... dejate no. dejaste de aquí. Mencióname de aquí también lo que viven aquí, lo que tú crees. Hay una que ahí me... está loca que tú lo mencionas, que es la mueve ella. Tú sabes, ah, la, la Real Musa. O La sea, <risa> Real Musa, <risa> saludos. Sí. Se me olvidó ella. Me... Ya, te, <risa> ya. Escúchame. Te, no, te no, la Neto, escúchame. Coño, vaivita. No, no, fuera de bueno, coro. Te la mencionó, te la mencionó. No, no, fuera de coro. De aquí, de aquí, de aquí, ¿me entiendes? Eh, ella trabajó, tú sabes Ella trabajó, trabajó fuerte, ¿me entiendes? Coge tres de aquí. Tres días aquí, te pongo a ella, a la Real Musa. Uh -huh. Estoy eh, hablando de lo bueno, ¿verdad? Uh -huh. eh, la Real Musa, para mí, eh, membresía le mete bacanísimo. Y no puedo dejar tampoco, tú sabes, a Riddell Fislayer. Yeah. ¿Sí? Porque Riddell Fislayer es un luchador. ¿Sabes por qué? Porque él, él ha subido escalones que los que están detrás no ven eso. ¿Me entiendes? Yeah, Porque por tú vas y tocas tu puerta... Y simplemente con tú tocas tu puerta a ti no te van a decir nada. Simplemente no o sí. Que que es una gente que siempre josea. Eso mismo, porque es un joseador, porque él sabe, él sabe de, de, de, de este proyecto. O sea, sabe de esta línea de, de, de lo urbano. Porque si como te dije, si tú grabas un tema y tú no le pones dinero. Pero hay gente, hay gente, Moreno, que, que, que tienen muchos años trabajando en la música y, y siguen intentando. Y yo creo que a veces deberían como. O dejar, ¿tú crees que hay gente que deberían como? Ya busca otras cosas. No, no. Ejemplo, yo, yo estaba en la música. <risa> a, eh, a mí me gustaba. Yo dije que supuestamente rapeaba un chin bien. Eh, pero yo vi que, que tenía un futuro eh, en los medios de comunicación y me fue bien. O sea, hay gente que todavía sigue intentando. Y tú crees que a veces. No sé. Mira, te voy, te voy, te voy a decir esto. Cuando tú estás en la secundaria, ¿verdad? Uh -huh. Ya que tú vas para la universidad, a ti te preguntan: ¿qué tú quieres estudiar cuando salgas de aquí? ¿Verdad? Ah, yo no sé todavía. Pero da la casualidad que a ti se te metió el canto, pero en realidad esa no era tu línea. Ok. Tu línea era la comunicación. Exacto. ¿Me entiendes? Te metiste en el canto a ver si tú pegabas, pero como tú viste que ahí no hay nada para ti. Pero hay muchos que, que, que intentan y intentan y tienen años intentando. Vean el... Porque ah, les ah, gu bueno, porque, porque le gusta eso, ¿me entiendes? Y no, y no tienen otra vía por donde comunicarse. Sí, pero, Moreno, pero llega un momento que tú tienes que darte cuenta tú mismo y de ya. Que, sí, que ya tú no puedes seguir intentándolo. Entonces, esos eso, eso son los que no tienen amigos ni familiares. ¿Tú entiendes? No, no, sí, no. A, a, Pero hay exponentes así. Que tú, eh, tú, yo le he dicho a uno... Que que algunos tienen que... Mira, a mí, a mí muchos mucho nuevos talentos me llaman y yo simplemente de que yo escucho lo primero que yo le digo cuántos temas tú tienes grabado son cinco o seis mándame que tú estás promocionando ahora mismo no había hasta los el, otros el maduro, maduro el que está promocionando son cuando me envían el tema yo simplemente ni la ni la mitad de la canción yo simplemente le digo, no manito tú sabes que ya que es un programa nacional necesito hacerte una pregunta nacional o sea que esa es la que me da view esa es la que me los para ti de los ponentes dominicanos de los grandes exponentes dominicanos ¿Cuál es que tú entiendes que es el que más apoya a los nuevos talentos? Que le de ese break. Que le deje break Bueno, bueno, bueno, bueno. Por lo que yo he visto y por lo, por lo que yo, por lo, con cuánto me he juntado, o sea en la capital o sea en otro lado, el que yo más veo que le damos apoyo a los nuevos talentos es Seki Bikini. Seki Bikini. ¿Tú entiendes que Seki Bikini sí. es el que más apoya a los nuevos talentos? Yo le hice esa pregunta de personal cuando fui a los Premios Q. Uh -huh. le dije, venga, yo te quiero hacer una pregunta que me tiene inquieto de hace rato ¿por qué a ti te gusta ayudar tanto a los nuevos talentos? esto fue lo que me respondió cuando yo no era nadie yo raneaba y tocaba puertas y a mí todo el mundo me escondía la puerta hasta que llegó el momento que me pegué entonces ya que estoy encima, en la cima yo me acuerdo cuando veo los nuevos talentos que están tocando puertas Y yo automáticamente, si veo que tiene un buen proyecto Me dice, eso es lo que me está respondiendo Si veo que tiene un buen futuro, yo le meto la mano y lo ayudo okay. ¿Me entiendes? Ese es el único que yo he visto Porque después del resto, no sé, como que se bueno. llena el olvido se eh, Bueno, no me dicen que tienes un evento, un evento importante eh, ¿Cuándo es el evento? ¿Sobre qué el evento? Bueno, el evento es, se llama Navidad para pa mi pa pa pa pa pa barrio Para pa tu barrio, para la gente sí. de los barrios eh, gracias a Dios, ¿me entiendes? Dice eh, que Neto, entonces tú vas a estar animando. Sí. Ahí. Ah, Nesto, ah, Nesto, no. Neto, es mi ah, animador, no, animador de ahí. Eh, papá Tarima, ah, papá tarima. Mío, eh. gracias eh, a, a Uno de los tigres. O sea que Neto está caro, no te cobró mucho. Eh. No, no, eso ya, es, okay. es algo personal. Ya, okay, okay. Gracias a la, a la, a la red 159.com.do, uh -huh. las redes de Jays 159 y un servidor de Moreno Barbita y Strombar. Ok, entonces muchas, muchas. Muchos artistas locales van a estar en ese evento. Sí, tenemos ese evento. Empezamos el día 15 en el barrio San Vicente. Son, vamos a tener tres semanas consecutivas. Tú ves la foto y tú no quieres ir. Como te ¿Eh? dije, el día 15 ¿Cómo empezamos en el barrio San Vicente. No ir, no ir. El día 15 empezamos el barrio San Vicente, que fue antes de ayer. Te cita <risa> del banner para que lo pusiéramos en pantalla. el Pero neto tiene todo eso. El 22 quemó. estaremos en Rabuchivo. Okay. O sea, eh, son dirección distrito. exactamente no la tengo todavía. Pero el 29 tener. estaremos en el barrio Pueblo Nuevo. ¿Y, y quién está la animación? La eh, en Néstor Flow, papá, Néstor eh. eh, Moreno, gracias por la, por la visita. Ya el programa ha finalizado. Eh, mucho éxito en, en estos eventos, apoyando a los jóvenes. Eh, moreno... Y en, por favor... Hay, mientras muchas personas están eh, promoviendo lo negativo, Moreno, moreno está ayudando a jóvenes a, a, a expresar yo su arte de, en los barrios. Yo quiero decir algo. Es moreno barbita, okay, Moreno Barbita... Es un goceador también, igual que ustedes. <risa> Moreno no tiene cuarto. ¿para <risa> claro, porque Moreno es un goceador que está pidiendo... Dios no perdiendo te... su tiempo Sino invirtiendo su tiempo en usted Valore el esfuerzo sí, valor. sí, señores, por Vamos favor, a valorar por... el esfuerzo de nuestro amigo Hay varios, hay varios que me han fallado Ay. Moreno <risa> Gracias, de verdad Gracias eh, a ustedes Recordar a las personas que nuestros videos están en la plataforma Tenerol.com.2 vaya a nuestro Instagram, a nuestro Youtube Y a nuestro Facebook señores en... Estamos matando las redes sociales, sin duda Los Osobrosos, nos vemos mañana Nos vemos I'm hey. I hey.